Identidad. Orgullo. Unión y esperanza. Haciendo historia. Desde el corazón de nuestro origen. Fiestas Patrias 2021. Independencia y libertad. Festejemos con responsabilidad. Sigue la transmisión a través del canal 26.1 Set Televisión y de las cuentas oficiales del Gobierno de Puebla a partir de las 22 horas. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.